En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Hermanos sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía En este día primero de octubre en el que ponemos en las manos del Señor este nuevo mes que estamos comenzando Estos 31 días que serán nuestro presente y que desde hoy son nuestro futuro poniéndolos en las manos del Señor para que podamos encontrarnos con Él, con su misericordia, con su paz y con su amor. Yo los saludo a todos ustedes y les agradezco su presencia en esta mañana. De manera también muy especial saludamos a todas las personas que se unen en esta Eucaristía a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales. A ustedes en sus casas, ahí donde nos están viendo, yo quiero pedirles que se unan de corazón. A esta celebración Que le den la oportunidad a Dios De iluminar sus vidas con su palabra De alimentarse con este alimento del cielo Con la presencia del Señor Ahí donde ustedes se encuentran También únanse espiritualmente A esta celebración Aquí en nuestra Catedral Basílica Hoy la iglesia celebra La memoria de Santa Teresita del Niño Jesús Por eso hermanos qué bueno encomendarnos también A esta santa tan querida Tan sencilla, tan humilde pero que se convirtió en un faro de la presencia de Dios en medio de nosotros Yo ofrezco esta Santa Eucaristía por las intenciones de toda la Iglesia Universal De manera particular, oramos por el eterno descanso de Lucedith Zuluaga En su primer aniversario de fallecida, intención de su esposo, hijos y nietos Oramos por el eterno descanso de José Octavio Gil, María Roldán de Gil, Lázaro Roldán y Dolores Roldán intención de sus hijos y familiares en miami oramos por la salud física y espiritual de ciañía Elizabeth garcía sandoval noemi y juan manuel sandoval álvarez jovita garcía arrasola daniela vizcaya sandoval lucila flores ortiz marta ruiz lúa oramos al señor de los milagros por una necesidad muy especial de la familia gil roldán en acción de gracias por el cumpleaños de Angélica Mota, intención de su mamá. Y por el descanso eterno de mi madre, Luz Marina Patiño Patiño. Hermanos, unidos a todas estas intenciones, presentemos nuestra vida. Pero para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos primero nuestros pecados. Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Oh Dios que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes Concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresa del niño Jesús Y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos hermanos y escuchemos con devoción la palabra del Señor. Lectura del libro de Jó. Jó respondió al Señor, «Reconozco que lo puedes todo». Que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste, ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Jo al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera, Azabache: No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame la bondad y la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y reconoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu cielo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu cielo. Aleluya, aleluya, aleluya.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 Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada les hará daño alguno, sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo,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 El ser humano ha tenido a lo largo de la historia un deseo de perpetuarse en esta realidad, en esta vida terrena, entonces nos cuesta aceptar que vamos a ir pasando y que nos pueden olvidar y buscamos siempre dejar nuestros nombres marcados aquí. Hacemos monumentos, estatuas, placas que lleven nuestro nombre. Somos inquietos porque nuestro nombre no se olvide Porque nos recuerden en las placas, en los monumentos Pero a veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios en este día No es en los diplomas, no es en las placas de reconocimiento No es en los monumentos físicos donde radica nuestra alegría por este paso en esta tierra, es el hecho de que nuestro nombre se encuentre escrito en el cielo. Ese sí debe ser el motivo de nosotros, de alegría. Ese sí debe ser, como lo dice el Evangelio, el motivo por el cual nosotros sentimos el gozo. Más allá de que los espíritus se sometan, más allá de nuestras metas y nuestras realidades temporales Es el saber que nuestro nombre se encuentre escrito en el cielo Un lugar donde ni la polilla puede comerse nuestras ropas Ni el óxido puede dañar y corromper las estatuas o los monumentos que puedan hacerse ese es el mejor de los trofeos hermanos, darnos cuenta que nuestro nombre estará escrito en el cielo. Pero para poder entender esto tenemos que ser humildes y sencillos, como lo dice el Señor en el Evangelio. Gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿De quién son los monumentos y las placas de mármol en este mundo? De los sabios, de los poderosos de los entendidos pero para poder entender nosotros tenemos que ser humildes y sencillos para poder descubrir que es en la pequeñez en la humildad donde Dios actúa y de donde, donde Dios revela su plan de salvación entre más pequeños entre más sencillos seremos más entendidos para el reino de Dios porque Dios revela su sabiduría a los humildes. Entonces, hermanos, créanme, que más allá de que nuestro nombre sea famoso y sea reconocido en este mundo, en primer lugar debe ser reconocido y entendido en el cielo por Dios. Hoy celebramos la memoria de una mujer muy humilde y muy sencilla, Santa Teresita del Niño Jesús una mujer que supo con su vida humilde y sencilla dejar una huella imborrable en esta vida pero sobre todo logró que su nombre estuviera escrito en el cielo hay una cosa paradójica comenzamos el mes de octubre y el primero de octubre es el día de santa teresita y es reconocida como la patrona de las misiones pero es algo paradójico como una mujer que se dedicó a una vida conventual a un convento los carmelitas un convento de clausura se convierte en la patrona de las misiones ¿Cómo fue posible esto? Santa Teresita nos enseña que ofreciendo nuestra propia vida Nuestros dolores, nuestros sufrimientos Pero también nuestras alegrías y nuestros gozos Es como podemos evangelizar y podemos anunciar ese evangelio a todas las naciones ella nos mostró que las misiones no son solo para los sacerdotes y para las religiosas que se van para el África o que se van para el Oriente, sino que todos nosotros somos misioneros, por eso hermanos en este mes de octubre que estamos comenzando, tomemos conciencia de que a cada uno de nosotros le corresponde también anunciar la palabra del Señor, ser un misionero y no tenemos que irnos para el África, es aquí en esta realidad donde te encuentras, Puedes anunciar la palabra de Dios con cosas humildes y sencillas como la que dice el Señor en su palabra En tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo En la misma sociedad, con las personas que te encuentran, con tus amigos Todos somos misioneros y a todos nos corresponde anunciar el Evangelio La palabra del Señor, hacer que este mundo sea diferente que Santa Teresita del Niño Jesús interceda por todos nosotros y nos ayude a ser esos anunciadores de la Palabra del Señor con nuestra voz, pero sobre todo también con nuestros labios y nuestra propia vida. Amén. Hermanos y hermanas, pongámonos de pie y presentemos a Dios nuestras intenciones diciendo... Escúchanos Señor Señor te pedimos por tu iglesia santa Por el Papa Francisco Por nuestro obispo Monseñor José Miguel Para que nos ilumines para anunciar tu palabra Señor te pedimos por los gobernantes de las naciones Ilumínalo Señor para que nos guíen por caminos de justicia y de paz Te pedimos Señor por los que sufren Por los enfermos por los que se encuentran en las cárceles, por los que se encuentran secuestrados, para que encuentren en ti el descanso, el consuelo y la paz. Te pedimos Señor por todos los misioneros, es decir, por todos nosotros los bautizados, para que nos des las palabras, los gestos, para poder anunciarte sin temor. En un momento de silencio, presente cada uno sus intenciones más particulares al Señor. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Bendito sea Señor, Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea Señor, Dios del universo por este vino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 hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al reconocerte, admirable Señor, por las maravillas realizadas en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a Tu Divina Majestad, que así como su vida te fue agradable,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 pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor,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 Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Luz Edith Zuluaga, José Octavio Gil, María Roldán de Gil, Lázaro Roldán, Dolores Roldán, Luz Marina, mi Madre,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 no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.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 Oremos El sacramento que recibimos Señor Encienda a nosotros el poder del amor Con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti e pro tu misericordia para todos Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a agradecerle su presencia en esta Eucaristía De haber venido en este sábado Para consagrar este fin de semana Y sobre todo poner este mes en las manos del Señor Recuerden que todos somos misioneros Todos tenemos el deber pero también el derecho de anunciar esa palabra del Señor a todas las personas que están con nosotros Y de hacer que este mundo sea mejor y es mejor en la medida en que Jesús esté presente El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes y permanezca siempre Glorifiquen el al Señor con sus vidas, pueden ir en paz Demos gracias a Dios, feliz día para todos Vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa.